Hola, bueno, buenos días a las personas que están ingresando, disculpen la demora, estamos acá con, con un tema técnico, eh, estamos ingresando a las personas que están anotadas, se anotó muchísima gente, la, la realidad es esa, y teníamos más de 500 personas anotadas, eh, debemos habilitar a 100 por un tema de, de capacidad del Zoom, entonces estamos teniendo esa dificultad y por eso está un poco demorado. Pero lo que vamos a hacer es eh, comentar un poco la idea de hoy y, y por qué los convocamos, y luego esto va a quedar todo grabado, así que lo vamos a subir a las redes sociales y a la web del Mides para que todo el mundo tenga acceso a eso. Eh, la saludamos a todas, acá estamos Karen Sass y yo, eh, ya a Karen la conocen, a mí también, somos ambas las directoras de discapacidad y la directora de cuidados respectivamente. La idea de esta reunión era un poco de carácter informativo para poder informarles y ponerlas al tanto de los detalles y avances del diseño de esta nueva figura del facilitador de autonomía para centro educativo. En este Zoom van a participar... Karen Van Rompay y Carolina Liesegan, que son las dos consultoras que están por la Secretaría trabajando en este proyecto desde su diseño y seguirán adelante en una mesa de trabajo que hemos conformado con la Secretaría ANEP y Primaria. Nosotros hace mucho tiempo, desde que estamos al frente de la Secretaría, veníamos trabajando y viendo todas las dificultades que teníamos en materia de capacidad para la figura del, del asistente personal, la demanda, y no solo la demanda, sino que la, los equipos técnicos nuestros habían hecho un estudio muy pormenorizado del perfil que tiene el asistente personal y la figura correcta que se necesita para el apoyo dentro del centro educativo. Con ese espíritu empezamos a trabajar, conformamos este equipo técnico que empezara a visualizar un diseño tomando como muestra y como inspiración todo su expertise, sumado a la experiencia internacional en el camino hacia la inclusión educativa. Y en ese camino es que venimos trabajando, ustedes saben que ANEP forma parte de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en este sentido estamos trabajando juntos en clave de sistema para encontrar en, este, en esta trayectoria una figura acorde y un apoyo acorde a lo que necesita el niño dentro del centro educativo y a su vez dentro del aula. La figura del asistente personal no era la figura idónea para acompañar al niño en el aula, pero sí entendemos una demanda fuerte y, y todo lo que transitan, todos los padres y, y bueno, y ustedes acá están representando organizaciones de distintas este, áreas, de, de, de todo lo que es TEA, de todo lo que es la discapacidad y a su vez la dependencia que es para la figura que se ha creado el asistente personal. Pero nosotros desde la Secretaría, tanto discapacidad como cuidados, veíamos alguna, alguna interferencia en esa figura y algunas cosas a corregir, y fue con este espíritu que se creó este, esta línea de trabajo. Sumado a ello, conseguimos un incremento presupuestal en la ley de rendición de cuentas que nos permitió iniciar un piloto, esto destacamos siempre, esto es un piloto y por eso los números que las compañeras les van a informar están reducidos en la medida que estamos probando una figura con sus pros y sus contras, con las correcciones que tengamos que hacer, obviamente escuchando también luego la devolución de lo que es la experiencia de la sociedad civil en esta en esta incursión de esta nueva figura, y luego poder ir aumentando progresivamente los apoyos en los centros educativos. Así que por mi parte, yo quería presentarles esto, ahora le voy a dar la palabra a Karen, para que ella también haga unas palabras, y después dejaremos a Karen y a Carolina que les expliquen un poco más en qué consiste. Bueno, buenos días, este, gracias a todos, todas por estar hoy eh, en esta reunión. Sabemos que es un tema muy importante, eh, nosotros desde la Dirección de Discapacidad siempre planteamos de que eh, trabajamos y, eh, todo el tiempo para, para generar procesos de vida independiente en las personas con discapacidad, y hay dos ejes que para eso son fundamentales. El trabajo y la educación. La educación inclusiva como derecho de las personas, no solamente que es un derecho que está en, en nuestra normativa nacional, sino a nivel internacional, en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es ahí hacia donde vamos. Este, los organismos del Estado trabajando en conjunto para transitar eso, que es un proceso, en el entendido que tenemos que trabajar en generar comunidades educativas, sobre todo lo que tiene que ver con, con la inclusión, que sean comunidades inclusivas, y ese, eso nos incluye a todos. No puede quedar ningún sector de la sociedad por fuera, las familias, la escuela, el Estado, la sociedad civil, las organizaciones y demás. Eh, ustedes saben que también es una premisa para nosotros escuchar a la sociedad civil desde el diseño de las políticas y por eso la instancia de hoy está reducida para la sociedad civil, por eso fue la convocatoria entendido que va a haber otras instancias para, para otros grupos, pero que eh, nos encontramos en una instancia donde eh, tenemos como un piloto, que después las compañeras lo van a profundizar, pero que sí queremos recibir uh -huh. sugerencias, aportes de ustedes que más adelante las compañeras van a, van a contar cuáles serían las vías para, para generar esos aportes, pero hoy, en realidad, nos vamos a centralizar en la figura del facilitador de autonomía, no en el piloto que estamos trabajando con ANEP, esa baserota instancia que la vamos a hacer en conjunto con ANEP, y que tiene que ver con muchas otras cosas, sí en el correr de la, del, del encuentro vamos a contar algunas otras líneas que estamos trabajando de la Secretaría vinculada a la Educación Inclusiva, solo como información, pero nos vamos a centralizar hoy en contarles qué es esta figura, para que ustedes sepan de qué se trata, es una figura que además nace, todos estos aportes que trabajamos en el piloto, y en todos los programas que trabajamos de la Secretaría, surgen a partir de recorridos que venimos trabajando hace años, en mesas de trabajo, en intercambios con colectivos y demás, y estos son productos que surgen desde ese recorrido. Y eso a mí me parece muy importante destacarlo, porque también en ese recorrido han estado muchos de ustedes. Y este, esta figura que es muy importante, es una figura que, que la van a profundizar, pero que es una figura que va a pertenecer también al centro educativo. Y eso también nos parece como algo relevante en esto de, de que le mencionaba de, de generar comunidades inclusivas. No queremos extraernos más porque volvemos a pedir disculpas de, de comenzar la demora y de darle la palabra al equipo técnico que ha estado trabajando, eh, renovar nuestro compromiso para avanzar en esto, eh, no solamente la Secretaría, porque en este caso está eh, la Dirección de Cuidados, eh, que tiene la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados y la Dirección de Discapacidad, que tiene la Rectoría de las Políticas de Discapacidad, están también otros este, organismos del Estado que participan activamente y que tienen el compromiso de avanzar hacia esto, sabiendo que es un proceso, que hay etapas Así lo estamos trabajando, pero que es un derecho y que lo tenemos que garantizar. Así que bueno, muchas gracias y le damos las palabras a, a Caro y Karen. Muchas gracias, eh, un gusto estar en esta instancia. Eh, Karen, eh, Lu, si te animás a activarle el audio. A Karen que todavía lo tiene desactivado. Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a, a compartir la pantalla, una presentación que tenemos desde el equipo técnico que nos va a servir de apoyo para conversar y hacer esta presentación a sociedad civil, que es eh, bueno, nada, en primer lugar como ya lo dijeron las directoras, eh, es un, esta instancia es de suma importancia para la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, eh, tener la oportunidad de, de presentar los avances eh, en, en el diseño de esta nueva figura, eh, recibir algunas consultas, dejar un canal abierto para recibir nuevas consultas y sugerencias, este, eh, porque estamos en una etapa de eh, construcción todavía, si bien hay, av hay avances fuertes, todavía hay este, va a haber que hacer ajustes, y viene eh, muy bien esta instancia con sociedad civil para recibir una retroalimentación. Eh, voy a ser un poquito reiterativa, pero también creo que vale la pena porque hay personas que recién están entrando al a la reunión hemos tenido estos problemas técnicos pedimos volvemos a pedir disculpas para quedar grabado eh, van a poder acceder todas las personas que tengan interés en conocer esta presentación este, luego en, en los canales del sitio web de de la secretaría de Mides entonces eh, volver a, a, a centrar no esto esta figura no se crea de la nada eh, la, la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad no tiene un mandato directo en la educación, pero sí tiene el mandato de promover y proteger todos los derechos de las personas con discapacidad, y en ese sentido, el derecho a la educación, como lo decía la directora, es un, eh, un derecho fundamental para poder eh, ampliar las oportunidades eh, de inclusión y de desarrollar proyectos de vida eh, con plenitud eh, de todas las personas con discapacidad y eh, para eso es necesario promover la perspectiva de educación inclusiva en el sistema educativo uruguaya porque el derecho a la educación de las personas con discapacidad es un derecho a una educación inclusiva ya, eh, como marca la, el artículo 24 de la Convención de, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, establece que eh, los estados tienen una obligación de transformar sus sistemas educativos en sistemas educativos inclusivos, porque esta es la, la, la mejor modalidad para garantizar la universalidad y la no discriminación de, de, en la educación. Eh, por eso tenemos como Mides interés en, en promover este, esta perspectiva de la educación inclusiva. Pero para ello es muy necesario eh, eliminar lo que están siendo las barreras al acceso de los estudiantes con dependencia en el sistema educativo común, eh, sobre todo en lo que nos concierne como, como secretaría, ¿no? dando respuesta a las demandas de apoyo que, a los estudiantes y bueno, que nos transmiten sus familias eh, sobre, en materia de cuidados, que es lo que compete a esta, a esta cartera, ¿no? a este ministerio. Eh, en ese sentido, también ustedes, muchos de ustedes son familias, son eh, personas con discapacidad, pueden, este, les, les, les va a resonar que... que que la figura del asistente personal en los últimos años, ¿no? Como se conoce la prestación y bueno, cada vez más centros educativos están pidiendo como requisito para, para aceptar a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo, en las escuelas, eh, un acompañante externo, es decir, o un AP, o bueno, que vengan, ¿no? Con, con apoyo. Eh, y esto resulta una barrera porque a veces eh, ni siquiera esos eh, no conocen a esos estudiantes o lo piden antes de conocerlo, o a veces esos, eh, esos niños no, están con una, no, no tienen una situación de dependencia severa que amerite un AP, entonces ahí se produce una barrera. Estos niños algunos este, no, no, no pueden asistir a, a, a la escuela porque tienen seis años y, y todavía usan pañales y no hay cómo brindarles eh, a este, asistencia, eh, o bueno o le pedimos a las madres que vengan, ¿no? el sistema educativo pide a, a las familias que estén ahí para cambiar eh, el pañal, este, con todas las implicancias este, que tiene eso para la dinámica de las familias, para, para otros derechos, ¿no? el derecho al trabajo. Y, este, entonces, Acá hay, esta es la justificación para poder pensar en eh, la creación de una nueva figura idónea que esté en los centros educativos para brindar atención a niños, niñas y jóvenes con, con dependencia eh, en las escuelas. Como ya marcó, eh, marcaron también eh, Karen, Karen Sass y sobre todo Florencia Kral, esto no, no, no surge ayer, esto es eh, resultado de un, de un proceso que, eh, bueno, en esta administración, a partir de esta nueva administración, este, se viene recibiendo también a, los, a las familias, escuchando los planteos, escuchando las situaciones, analizando estas, estos planteos. Eh, está también ese estudio que, Mar, que señaló Florencia, donde se intenta también conocer un poco más en detalle eh, las necesidades de apoyo, eh, los casos de excepcionalidad, de los, cuando se requerían AP por el régimen de excepción, como para comprender más qué se estaba precisando, y a partir de ahí se inician estas conversaciones al más alto nivel con ANEP para poder diseñar una respuesta conjunta en clave de educación inclusiva, ¿no? porque no basta con asegurar el acceso, sino que también hay que brindar un sistema de apoyos que permita que los niños con, con dependencia y discapacidad estén eh, no solo, no solo accedan, sino puedan participar y tener logros en los aprendizajes. Y para eso entonces se a partir de agosto se instaló, se designó un equipo técnico que empezó a trabajar en este diseño de un proyecto piloto que permitiera, eh, bueno, crear esta nueva figura y probar esta nueva figura y todo lo que son los apoyos también pedagógicos este, que tienen que estar eh, también eh, en los centros como para poder eh, hacer ese brindar ese sistema de apoyos este, de, de una manera adecuada y poder corregir eh, de manera de ir pudiendo escalar progresivamente esto a nivel de, de política pública. Ahora le paso la palabra a, a Carolina que les va a hablar un poquito más de, del detalle de, de este piloto. Bien, gracias Karen. Eh, bueno, justamente es a partir del de, de comienzo del trabajo eh, del equipo técnico que se diseña un proyecto eh, piloto cuyo objetivo general, tal como dice aquí, es fortalecer la atención socioeducativa de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 15 años con dependencia en un número inicial de hasta 40 centros educativos de educación común y pública de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en clave de Educación Inclusiva. Es importante destacar que eh, al ser un piloto, se parte de un número inicial, pequeño, justamente como marcaba la directora Florencia Kral, para probar la figura, para ver que realmente eh, lo que se está instalando sea y dé respuesta a lo que estamos buscando y a lo que se está pidiendo también. Eh, la idea, por supuesto, es escalar una vez que si se prueba que el piloto funciona, la idea es escalar a mayor cantidad de centros para poder brindar una atención más generalizada. Como todo proyecto piloto, eh, además de objetivo general, tiene también objetivos específicos. Es importante que tener en cuenta que cuando estamos hablando del proyecto piloto, sí estamos hablando eh, de este equipo en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Educación Pública. Por tanto, hay dos componentes que hacen al proyecto. Uno de ellos, que pertenece y está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que es el componente de cuidados, que refiere al primer objetivo específico, ampliar la atención a la dependencia y promoción de autonomía, eh, como dijimos, a un número inicial de estudiantes, porque es a un número inicial de centros también, de entre 3 y 15 años de edad, en situación de dependencia moderada y severa que a su vez tengan el perfil para ser asistidos por el facilitador de autonomía, esto lo vamos a explicar más adelante, dentro de estos centros educativos. Este, en, dentro de este componente es justamente donde se ubica y, y donde se genera eh, esta nueva figura. En lo que refiere al segundo componente, al pedagógico, que está bajo la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública, eh, se establece, y en realidad se identifica, la necesidad de fortalecer las capacidades de los centros educativos para garantizar el acceso, la participación y los logros de aprendizaje de todos y todas los estudiantes, en especial con un foco en aquellos estudiantes con discapacidad. Eh, si bien esto refiere, como decimos, a la órbita de ANEP, por supuesto que se está trabajando en conjunto en el desarrollo de eh, estrategias que puedan mejorar el acompañamiento de las trayectorias educativas de estos estudiantes. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con el componente de cuidados y con la creación de la figura de facilitador de autonomía en los ámbitos educativos. Eh, Karen, avanzás con la diapo. Gracias. Como venimos hablando, el facilitador de autonomía dentro de los ámbitos educativos Surge para ampliar la respuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de dependencia dentro del ámbito educativo común y público en una primera instancia en unos hasta 40 centros. Es un cuidador o cuidadora que está habilitado por el Sistema Nacional Integral de Cuidados con formación en atención a la dependencia y que además va a contar con una formación adicional que se va a eh, basar digamos en el manejo de la comunicación asistida, el manejo de claves visuales, y herramientas básicas para el manejo conductual, que va a estar digamos, toda esta eh, formación vinculada a lo que es el desempeño del rol dentro de un centro educativo. A diferencia del asistente personal, que el asistente personal asiste a una persona, y es una relación uno a uno, el facilitador de autonomía dentro de los ámbitos educativos va a brindar atención episódica o situacional a hasta tres estudiantes en situación de dependencia moderada o severa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, atención episódica o situacional estamos refiriendo a que son aquellas personas, estudiantes, que presentando el perfil, que en realidad ahora les explicaremos cómo lo, lo, a qué nos referimos con perfil, tienen y, situación de dependencia moderada o severa, pero no requieren una asistencia uno a uno en forma permanente para el desarrollo de sus actividades dentro del centro educativo. O sea, por ejemplo, para ser más específicos y más concretos, nos referimos a, a chicos, chicas, que... Eh, no controlan esfínteres y necesitan que se les cambie el pañal en cierto momento de su jornada educativa. O necesitan asistencia, por ejemplo, para la alimentación dentro de la jornada eh, de permanencia en el centro educativo. Entonces, a eso nos referimos con la atención episódica y situacional. No, es, eh, eh, no está pensado para aquella persona que requiere un uno a uno en forma permanente durante su estadía dentro del centro educativo porque el uno a uno lo brinda el asistente personal. Claro, sí. solo, solo como una cosa que no, eh, me parece que es importante habilitar el chat para que las personas puedan hacer alguna consulta, este, y que nosotros vamos a, a intentar recoger si nos da el tiempo, este, contestar algunas de ellas, y si no ya nos quedan también, este, y después vamos a a poder tener un, un repositorio de las preguntas este, y de las respuestas también en, nuestra, en nuestro sitio web. No Bien. sé, Lucía, si vos podés habilitar el chat. Y también una cuestión de, de, de orden, que perdón que nos, nos olvidamos de mencionarlo, o sea, este, hay un, en, está la intérprete de lengua de señas en, en, en el canal, también como para que la, la dejen fija si lo necesitan. Bien. Bien. Pasamos la diapo. Sí. Gracias. Eh, muy bien. En relación a, eh, para contarles un poquito en relación al perfil y las funciones que va a llevar adelante el facilitador de autonomía, eh, claramente es una persona que posee eh, nociones sobre el modelo social de la discapacidad y el enfoque de los derechos humanos, así como el paradigma de la educación inclusiva. Es importante que recuerden que estamos hablando de personas que ya tienen el curso de eh, Atención a la Dependencia aprobado, por tanto, eh, hay una cantidad de cuestiones digamos de baje conceptual y de aprendizaje que ya cuentan con ello. Promueve el valor de la inclusión y el respeto por la diversidad en los actores de la comunidad educativa, que orientan las prácticas de enseñanza, la convivencia y el derecho del educando a participar en todos los contextos y situaciones en igualdad de condiciones. Por supuesto que apoya y promueve buenas prácticas en relación a, a, eh, a los hábitos de higiene, de alimentación y de las demás actividades diarias en la vida dentro del centro educativo, con la intención de modelar comportamientos adaptativos que fomenten la autonomía de las personas en situación de dependencia. Eh, asimismo... Propicia la autodeterminación, promueve la participación y la autonomía en la toma de decisiones, favorece la familiarización con la vida escolar, con las rutinas, con las normas, con la organización, asiste en los distintos espacios y propuestas del centro educativo. Ofrece apoyo y sostén emocional, acompañando el sentir y el vivenciar de los estudiantes con dependencia frente a situaciones específicas y en relación con los otros, y participa de los espacios de intercambio a nivel institucional, con el objetivo de contribuir a la transformación de la cultura y las prácticas del centro en clave de educación inclusiva. Esto es bien importante, porque cuando estamos hablando del facilitador de autonomía, en conjunto con eh, el equipo técnico eh, que, que trabaja con nosotros, dependiendo digamos bajo la órbita de ANEP, eh, estamos pensando en que el facilitador de autonomía pueda eh, ser una persona que esté formando parte de un equipo en conjunto con el maestro de aula o la maestra de aula, y con los otros apoyos que se designen eh, en cuanto al ámbito pedagógico, para poder justamente no eh, accionar solo, sino formar parte de un equipo, de una institución donde se va a estar trabajando y reforzando estas capacidades eh, hacia o desde una perspectiva de educación inclusiva. Eh, van a ser instituciones con las que además se va a trabajar justamente eh, haciendo camino en la educación inclusiva. Y la idea es que el facilitador pueda formar parte de estos equipos y trabajar en conjunto con las maestras, con el personal de la escuela. Eh... ¿Pasamos? Sí. Será que no pasa. Ahí, Gracias. En cuanto a los criterios de selección de los estudiantes que tienen perfil para la atención del facilitador de autonomía dentro del ámbito educativo, la población usuaria es aquella que, como resultado de una valoración de dependencia, eh, surge, que tienen un grado de dependencia moderado o severo, con un perfil para ser asistido. ¿Qué quiere decir lo del perfil? Bueno, eh, el perfil quiere decir que, por ejemplo, a nivel de prerequisito... Estos niños, niñas y adolescentes, entre otras características, tienen que tener cierto nivel de autonomía para poder estar en aula y para transitar los distintos espacios del ámbito educativo, justamente para diferenciar eh, de la necesidad de un apoyo uno a uno. Estamos pensando en personas que sí tienen cierto nivel de autonomía y que están necesitando una atención puntual en ciertos momentos de su jornada. Esto viene de la mano con eh, quizás también esta demanda que muchas familias han hecho de, eh, como decía hoy Karen y como en algún momento también lo comentaban las directoras, eh, situaciones donde para que el, el niño esté en el ámbito educativo, la madre o el padre o el tutor tiene que permanecer en la misma escuela a la espera, afuera de aula, de cambiar el pañal en el momento que el niño necesite el cambio de pañal. Entonces, estamos pensando justamente en poder, eh, a través de la creación de esta figura, brindar esa asistencia en cuidados que de alguna manera devuelva a la dinámica familiar eh, otro, otro tipo de, de dinámica, ¿no? permitiendo que la madre, el padre o el tutor puedan estar fuera, de aula, fuera del, del ámbito de la escuela, este, y que sea otra la persona capacitada en cuidados, que se ocupe de intervenir en estas situaciones que son quizás sí, esporádicas y puntuales a lo largo de la jornada. Para determinar el perfil, el equipo de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, generó una herramienta este, a través de la cual se obtiene una ponderación del baremo de dependencia que permite identificar a estas personas, a estos niños, niñas y adolescentes, eh, y por tanto valorar su nivel de dependencia y ver si cumple con el perfil para poder eh, ser asistido por el facilitador. En suma, aspectos importantísimos a tener en cuenta, y es un poco lo que venimos diciendo, en ningún caso la figura del facilitador va a sustituir a la P al asistente personal cuando el niño, la niña o el adolescente con dependencia requieran esa asistencia personal uno a uno dentro del ámbito educativo. En realidad, eh, lo, que, lo que nosotros estamos justamente, y esto es lo mismo que venimos repitiendo, no eh, quien necesita la, permanentemente la asistencia va a seguir teniendo su asistente personal pero aquellas personas que en algún momento eh, optaron y accedieron al asistente personal, pero en realidad lo que necesitan es una asistencia puntual en ciertos momentos de la jornada y son perfil para el facilitador, podrán acceder al facilitador. O si eh, obviamente ustedes ya saben que el asistente personal responde a niveles de dependencia severa, nosotros estamos planteando que el facilitador también responde a niveles de dependencia moderada y de ahí es que estamos hablando de la ampliación. Eh, no es un 3x1, no se trata de economizar, sino que lo que se trata justamente es de ampliar la oferta de prestaciones y de respuestas que brinda el sistema de cuidados para atender más situaciones. En este caso se están incluyendo personas que con dependencia moderada no accederían a una P, y sin embargo, si sí son perfil para el FAE, pueden acceder al facilitador. Esta figura, lo sabemos, no soluciona todos los problemas de exclusión, ojalá si fuese, ni elimina todas las barreras en, en materia de inclusión educativa eh, que, que día a día sufren los estudiantes con discapacidad, pero sin lugar a dudas estamos convencidísimos que contribuye a la creación de un sistema de apoyo dentro de la educación primaria inicial, pública, común, en clave de educación inclusiva, que apuesta a la participación de ANEP en el diseño e implementación del componente pedagógico, y en eso se está trabajando, y que sin lugar a dudas va a permitir que los chicos, niños, niñas y adolescentes en situación de dependencia, que tengan el perfil para ser asistidos por un facilitador, puedan habitar en la escuela de otra manera, distinta a como se está dando hoy. Y creemos que eso es un gran paso, pequeño, primero, pero enorme, este, y realmente lo queríamos compartir con todos ustedes, además de escuchar sus comentarios, sus sugerencias, ojalá sus propuestas. Eh, pero bueno, un poco la idea era hacer este planteo general. Karen, creo que ahora ya pasamos sí directo a la otra, donde aparece la vía a través de la cual pueden este, dejarnos eh, sí. comentarios, sugerencias. Sí, y, eh, sí, claro, ahí mira eh, Vamos a, a proceder a leer algunas de las preguntas, y algunas Bien. se contestan rápidamente, y después ya dejamos, este, yo paso, tomo la palabra luego para... para Esperá, decir, Karen, dame un segundito. Victoria, Ferrazosa que estás levantando la mano, escribí si podés por el chat, que van a ser por ahí las preguntas. Gracias. Perdón, Karen. No, Bárbara. No, decía, ahora vamos a responder algunas de estas consultas, eh, después yo retomo la palabra cuento brevemente qué otras líneas de trabajo para promover eh, el derecho a la educación inclusiva estamos eh, impulsando desde, desde el Mides y eh, después ya la última placa también este, tengan paciencia ahí también eh, dejamos el canal eh, por el cual ustedes pueden volver a, a procesar todo esto y mandarnos eh, consultas o sugerencias, ¿sí? Eh, bueno, la primera consulta es, ¿quién estará a cargo de esta formación adicional? ¿Respondo? Sí. Ok. Eh, en realidad, nosotros en primera instancia estamos eh, elaborando esta formación, todos sus módulos, y eh, en principio estamos todavía definiendo con el equipo de trabajo, con el equipo interno del Mides, cómo lo vamos a gestionar y de qué manera se va a hacer. Eh, porque aún no ha salido todavía el llamado de interés a los facilitadores, entonces tampoco tenemos muy claro con cuántas personas, este, cuántas personas están interesadas y cómo lo vamos a diseñar, pero se está trabajando en eso, y sobre todo en, eh, en, bueno, justamente en cómo lo vamos a, a instalar, si será en forma presencial, híbrida, de qué manera, eh, lo estamos trabajando internamente dentro del MIES. Claro. Y después es si se presentará un documento que enumere las funciones, deberes y alcances de, su, de la actuación del facilitador dentro del centro educativo. También, ¿no? Ahí también la idea es sí, poder llegar a tener un, este, un documento que, que pueda clarificar bien estas cuestiones, ¿no? este, llegar a, a, a detallar lo más posible. Siendo que esto es un rol en, en, en construcción y que se va a ir ajustando. Pero sí, a ver, Caro, vos pensás, tenés algo sí, más para aportar sobre esas, esta pregunta? No, no, esos justamente son los elementos que estamos trabajando en conjunto con ANEP eh, para ver de qué manera poder este, hacer el camino más fácil también dentro del centro educativo para quienes ya forman parte del centro educativo, que tiene que ver con toda la órbita de ANEP. Eh, y... y esas este, son las cosas que se están definiendo. Eh, lo, cosas y elementos importantes que no nombramos, este, que un poco ahora que estoy mirando las preguntas las pienso, es importante tener en cuenta que si bien es un piloto de hasta 40 centros, va a haber una escuela, seguro, en cada uno de los departamentos, va a tener un alcance nacional desde el origen, eh, lo cual también va a dar cuenta de... Bueno, justamente, ¿no? De las necesidades dentro de cada departamento y de cómo viene respondiendo el piloto en sí. Claro. Sí. Eh, en ese sentido, bueno, pregunta eh, si, si van a difundir el listado de centros educativos que tendrán la presencia del facilitador de autonomía. Eh, lo, que no, mm, mm, lo, que, lo que tenemos claridad hasta el momento es que, eh, no, es que los, no es que determinados centros van a tener un facilitador de autonomía, sino que ese facilitador de autonomía va a estar presente en aquellos centros donde haya niños que los necesiten, no No es solo estos centros tienen facilitador y entonces lo mandamos a los niños para ahí. Es, eh, tiene, es, es, es un poco al revés, lo que a, hasta el momento sabemos es que eh, por, para el piloto, para este primer piloto, porque necesitamos también probar esta figura, que tengamos, eh, que alcancemos éxitos, que podamos también verificar aquellas cosas que necesitan ajustes. Este, el piloto lo vamos a instalar en aquellos centros educativos que tienen niños con, con dependencia, que ya sabemos, pero también que tienen algunas condiciones y recursos que son importantes para trabajar en clave de educación inclusiva. ¿Qué, qué recursos? El tiempo pago para, para que los docentes y, y puedan coordinar, puedan este, fortalecer esas capacidades poda, poda, no, pod, puedan, este, se, eh, que necesitamos para sentar las bases de este, de este, de este proyecto entonces eh, esos centros en principio serían los centros aprender que cuentan con horas de coordinación que también tienen una figura maestro de apoyo o también algunas escuelas de educación eh, perdón escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido que cuentan con una eh, hora de coordinación semanal y bueno eso también permite eh, esta coordinación y, y, y diálogo tan necesario este, para poder eh, instalar eh, y trabajar en clave de, de educación inclusiva. No sé, Caro, si vos querés agregar algo de eso. No, creo que está clarísimo. Eh, eh, bueno, quisiera consultar si se está pensando en modificar los contenidos del curso de atención a la dependencia porque estos son contenidos con enfoque a la atención, ah, claro, para poner contenidos con enfoque a la atención de niños, niños y, y adolescentes en situación de discapacidad, por la información que tengo, este curso actualmente tiene un contenido con enfoque en el adulto mayor. Sí, en realidad, eh, eh, si bien se están trabajando en, en, esas, en esos aspectos también, o sea, en, en... Digamos que el planteo no va hacia la modificación del curso de atención a la dependencia, sino que lo que estamos planteando es que para quienes vayan a ejercer y a desempeñarse como facilitadores, van a recibir una formación adicional porque en realidad implica un desempeño distinto, estamos hablando de atender episódicamente a tres niños y no de asistir en un permanente uno a uno, estamos hablando de desempeñar el rol dentro de las escuelas, lo cual también eh, nos, nos, nos lleva a, a poder este, de alguna manera eh, explicitar aspectos que tienen que ver con el, lo institucional, eh, que tiene que ver directamente con ANEP y con cómo se trabaja dentro de las escuelas, entonces por eso es importante la formación complementaria. Eh, más allá de que sabemos que hay muchos AP que también trabajan dentro de las escuelas, pero bueno, son roles distintos, se la apesta en un uno a uno, y acá estamos planteando que el facilitador va a estar trabajando en un máximo de hasta tres chicos, o chicas, o adolescentes. Hay una consulta que creo que la fuimos aclarando, pero volvamos a, a, a rectificar, que la persona pregunta, ¿el facilitador estaría dentro del aula todo el horario escolar, o se le solicitará la presencia cuando sea necesaria su función? Sí, se le solicitará la presencia cuando sea necesaria su función. El que está dentro del aula, en un uno a uno, no es facilitador. El facilitador, si bien va a entrar a aula, por supuesto, la idea es que pueda atender a más de un chico, en un, en un ratio máximo de hasta tres chicos. Por tanto, si estuviese todo el tiempo dentro de aula con un chico, no puede atender a los otros dos chicos en caso de que los hubiese. Eh, eh, después, por otro lado, a ver, también había visto algún, algunas consultas en relación a... Eh, a este, bueno, el, el, ojalá, hay muchos comentarios de personas que refieren a que sus hijos con TEA fueron rechazados en escuelas, eh, justamente por, por no, no, no contar con alguien que pueda... Eh, asistirlos puntualmente en el cambio de pañales o en otra de estas actividades específicas. Bueno, ojalá eso se pueda revertir, es, es la idea. Eh, no sé si hay alguna otra específica eh, que pregunta, Karen, vos ves. Hay muchísimos mensajes nuevos, están, evidentemente se están generando cada vez más consultas y eso es, es, está buenísimo. No sé si nos va a dar el tiempo para... Ah, sí. El buzón de sugerencias vamos a poner ahora las vías eh, para que ustedes puedan hacer llegar comentarios. Eh, con respecto a en qué escuelas, eso aún se está por definir. Alguien preguntaba si es en todos los departamentos. Sí, es en todos los departamentos. Y si se va a avisar con respecto a cuándo se va a hacer la formación. Bueno, en principio va a salir un llamado donde se va a censar el interés a ser facilitador. Ahí están los requisitos. Este, para poder eh, formarse como facilitador, ya el llamado va a estar por salir en, en estas semanas, así que ahí estará público en la página del Mides, y ahí van a poder acceder a toda esa información. Sí. Eh... Capaz dejamos el resto de las consultas para... para, para sí. La... Eh, no, hay alguno que dice en qué consiste la capacitación, que recibirán los FAES, eh, ahí creo que lo dice la, la, la diapositiva, que, que ¿no? va a tener también como un adicional en, en lo que es el modelo social de la discapacidad, en el paradigma de la educación inclusiva, en esto de la comunicación asistida, este, algunas eh, herramientas de para visuales, modelar la, la conducta, pictogramas, etc. Es una, es una formación este, adicional, eh, no es una, un posgrado, ¿no? es, es, es acotado, pero le va a dar más herramientas que la que actualmente tienen la, los, los cuidadores como para trabajar con un niño o con un adolescente en, eh, en, en, en un centro educativo. Y este, lo, otra cuestión a aclarar, porque parece que volvió a salir, es lo, los facilitadores no van a estar en aula por las dudas, o sea, van a ingresar al aula si se los necesita, si se lo llama, porque el niño tiene este, no, necesidad de ir a, al baño, se lo, se lo va a buscar, o, o, pero no van a estar en el aula, o sea que no, no, no, no van a convivir en el aula permanente un, asist, un asistente personal o varios y un facilitador, ¿no? Va, va a ser, el, el facilitador es esto, ¿no? La idea de eh, viene a atender una situación puntual y, y se va. Eso me parece que es importante clarificar. El ratio de 1 a 3, también lo vamos, ¿no? El piloto va a permitir a ver cómo funciona, este, ir ajustando esas cosas también el vínculo de si responde al director o si responde, eso también lo estamos conversando con ANEP, va, va, va a tener una supervisión de parte de Mides, pero también hay una, ¿no? eh, como está en el centro educativo, también va a tener que formar parte de ese equipo, esa es la idea de, de lo que estamos conversando con, con ANEP, todos esos detalles van a, vamos a poder brindarlos con más claridad un poco más adelante. Sí, porque la idea es que la figura pueda empezar a desempeñarse dentro de las escuelas a partir de mitad de año, de este año, eh, de junio, julio en adelante. Eh, sí. Tampoco lo aclaramos, pero lo decimos no. ahora para que no se espere que esté en marzo. Claro, eso porque los tiempos son, o sea, para que estén funcionando en, en, en los centros educativos hay que hacer el llamado, hay que hacer la selección, hay que hacer la capacitación, hay que identificar, terminar de identificar a los niños, las escuelas, eh, esperamos también en este primer semestre poder ir abonando el terreno, trabajando con esas escuelas para, que, para crear esas capacidades, para que les puedan dar la, ¿no? este, la bienvenida si son nuevos, o, o, bueno, o, o, o esto de, de fortalecer las capacidades para trabajar y, a, a, a, eh, y atender a la diversidad de los alumnos, este, así que sí, esos son los tiempos, nos hubiera gustado arrancar en marzo, hubiera sido lo ideal, pero todo lo que es nuevo eh, genera como más, más, demora un poco más y, y bueno, estamos haciendo todas las articulaciones para que esto cuando se implante, se implante bien. ¿Les parece? Entonces, les contamos un poco sobre las otras líneas y, deja, y ponemos la placa, recogemos estas consultas que vamos a ir respondiendo también en el sitio web, pero que quedan grabadas acá en el chat, este, también para, para no, no usar mucho de, del tiempo. Eh, desde, la, desde la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, lo que tenemos planificado. Eh, para este año, es, eh, estamos ya desde el año pasado diseñando un, un curso, una, una, una, un curso autogestionado, que es un curso, suena ¿no? a una cosa muy este, formal y académica, pero es en realidad eh, apunta este, a brindar información a las familias y a las personas con discapacidad sobre eh, el derecho a la educación inclusiva, este, ¿no? como, como eh, cuáles son los derechos, ¿Cuál, cuál es la situación actual, qué desafíos y qué avances hay, este, ¿qué, cuáles son los apoyos que hay hoy en Uruguay para la educación inclusiva. Bueno, todo ese, toda esa información que está como bastante fragmentada por ahí, este, la, la estamos poniendo en un curso que permita a las familias tener información actualizada y, bueno, y empoderarse también para... Este, hacer valer eh, sus derecho a la educación. Eh, en, en el marco de este curso también estamos trabajando con UNICEF para producir unos materiales audiovisuales sobre educación inclusiva que puedan ser usados por, por, de, diver, por diversos actores, por los actores de sociedad civil, por las familias, por, por los docentes, eh, eso queremos este Hacerlos bien, bien dinámicos, con, este, accesibles, este, que, que también eh, creemos van, va a estar van a estar disponibles eh, en este primer cuatrimestre. Y después también eh, estamos eh, coordinando un programa de visitas eh, de, de David Towell, que es un experto en, en discapacidad y, y, y en educación inclusiva, que viene del Reino Unido, que está acompañando eh, los procesos que están haciendo algunos países este, eh, para avanzar hacia la educación inclusiva, las, las transformaciones más este, estructurales que se necesitan para ir hacia ese lugar, eh, hacia una educación inclusiva, Elsa <coughs> es la, ahora en, del 15 al 29 de marzo está viniendo, y es su tercera visita, en las previas dos, y en esta va a, reunirse con distintos actores de, de las organizaciones de, de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, de las familias, de este, actores de la educación, para también conocer bueno, los avances, los desafíos, y ayudar a, re, a reflexionar este, cuáles son esos, esos vectores para impulsar y seguir avanzando en, en esa, hacia ese objetivo, el de transformar el sistema educativo en un sistema educativo inclusivo. Y bueno, dejar, eh, darles las gracias por, el, y por la paciencia para entrar a, este, a, este, al, a, a la reunión, por quedarse hasta el final, por plantearnos las preguntas que vamos a ir respondiendo, este, en la medida de estas próximas semanas vamos a tener también más claridad en algunos de los detalles que nos están preguntando, este, dejar ese canal abierto para, para también recibir además de consultas, sugerencias, este, para poder tener éxito en, este, en esta iniciativa. Bueno, muchas gracias y quedamos a las órdenes para recibir comentarios, sugerencias, propuestas, alguna crítica. Bien. Pero... <ríe> Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.